Haz estas tres cosas y harás que un hombre te persiga. 100% real funciona. Cuando estás interesado en un chico, tu mente no deja de pensar en él. Él se convierte en la primera cosa en la mañana y la última cosa en la noche. Llega un punto en que llegas casi a llenarlo de atenciones y finalmente ocurre lo que todos odiamos. Él se espanta de ti y sale huyendo cual siervo del cazador. Entonces es ahí donde te preguntas ¿Cómo hacer para cambiar los papeles? Y que sea él quien se interese en ti Pues estás en el video correcto Cierra puertas y ventanas Tómate un café Porque lo que te voy a decir Son consejos sencillos Pero aplicados para gente como tú y yo Personas normales Que pagamos impuestos Vamos a la iglesia o no Compramos champú para el pelo Y tenemos al menos un hermano ¿sí? Lo que te compartiré son tres consejos que cualquier persona puede aplicar, no necesitas ser nadie más, solo tú para que estos consejos funcionen. Y lo otro es que aunque este video está en tono para mujeres, sirve para ambos. Así que si estás listo, si estás lista, pues quiero invitarte a que te suscribas a este canal y me dejes un emoji de una estrella en los comentarios. De esa manera sabré que este video te gustó. Así que empecemos y pongamos la intro. Número 1. No le des tanta atención. Lamentablemente nuestro tiempo es un recurso que de ser mal manejado nos puede llevar a lucir desesperados. Hombres y mujeres tenemos aversión por personas desesperadas. Y cuando tú exhibes un comportamiento que pide a gritos atención por parte del chico que te gusta, automáticamente lo espantas. Puedes ser una mujer muy hermosa, puedes ser una mujer con grandes habilidades y capacidades... E incluso creer que quizás por esas mismas capacidades espantas o alejas a las personas. La realidad es que no. A veces la necesidad de dar excesiva atención es lo que al final hace que él simplemente se aleje de ti. No hace falta quitarle tu atención, solo moderarla. ¿Qué puedes hacer? Bueno, te comparto un pequeño truco que te va a servir de mucho. Y es un consejo que a mí me dieron y que tuvo sentido para mí. Y fue este. Ten una vida propia a decir verdad somos más propensos a parecer desesperados cuando nuestra vida está ausente de actividades importantes no tenemos metas valiosas en las que estemos trabajando y por lo tanto cualquier cosa casi cualquier cosa nos distrae inclusive una persona en este caso una persona que te gusta puede terminar captando toda tu atención y al final terminar por ahuyentarle el truco de estructurar tu vida y aprovechar el tiempo hará que tu atención se vuelva escasa. De repente tienes que estudiar para un examen de abogacía, de repente tienes un proyecto de refugio de animales, de repente tienes un importante viaje a Cancún. Todas esas cosas limitan tu energía y al final balancea la atención que le estás dando al chico que te gusta la palabra al final es balance balancear la atención que das es más importante que simplemente quitarle tu atención ya que ninguna atención tiene el mismo efecto que la mucha atención en ambos escenarios no ocurre nada dar mucho o dar poco hace que con él no pase absolutamente nada el truco entonces es balancear la energía que le das a ese chico ya sea estando más ocupada no estarás detrás de él enviando mensaje cada hora de forma natural, le podrás enviar una invitación a tomar café y será tan natural la invitación que él simplemente aceptará. Inténtalo, solo balancea tu tiempo y con ello la atención que le darás a ese chico se va a corregir, resaltando en que él te encuentra atractiva. Número 2 Sé una chica interesante. Anterior al consejo anterior, debes tener una vida detrás, algo que atraiga la atención de las personas, y en especial al chico que te gusta sobre ti. Nosotros somos seres humanos, buscamos algo muy particular, hombres y mujeres buscamos vivir una experiencia. Si nos puedan ofrecer una experiencia, ten por seguro que nos quedaremos ahí donde nos la ofrecen. Si no la tenemos, será muy difícil que nos quedemos ahí. Las relaciones funcionan básicamente bajo el mismo principio. Hace unas semanas atrás, Tomé un curso de ciencia de datos y algo que uno de los profesores nos dijo es que la gente busca un paquete de atributos que compone una experiencia tras los productos que consumimos o las películas que vemos. Lo mismo sucede con nuestras relaciones. Aportamos un paquete de atributos a la vida de una persona. En este caso, el chico que te gusta puede estar interesado en algo trascendental contigo. Puede estar buscando un grupo de cualidades que al final deriven en una experiencia contigo y para ser una mujer altamente atractiva y magnética, tienes que descubrir esos atributos que te hacen atractiva. Primero tengo que decirte una verdad cruda, lo que gusta a unos no va a gustar a otros. La razón por la que hay gente que no te soporta es la misma razón por la que otras personas te aman. Entonces, ¿cómo te conviertes en una chica interesante? Desarrollando en ti aquellas cualidades que te hacen magnética. Por ejemplo, yo personalmente sigo a una chica en redes sociales que siempre sube videos sobre productividad y manejo del tiempo para estudiar. La chica exhibe un paquete de atributos en los cuales se enlista. Es una chica ordenada, muy disciplinada, muy bien organizada, con grandes logros académicos. Una mujer que luce confiable y metódica, pero también luce humana. Eso a mí me atrae mucho y hasta me siento ligeramente retado por una mujer así, porque siento la necesidad de conocerla. Quiero esa disciplina que ella tiene y me gustaría que ella lo compartiese conmigo. Esa necesidad de buscar en ella lo que a mí me atrae hace que la atracción se dispare y si esto escala a algo más personal, terminará por convertirse en algo bastante sentimental. Lo mismo pasa aquí. Ahora, ¿qué haces o cómo haces para desarrollar esas cualidades que hacen que te hacen atractivas? Si has tomado el curso de Rolando Boicochea, Reto Amor 30 Días de Amor Propio, Recordarás que él es muy insistente en que te conozcas a ti misma. Bien, ese es el secreto. Debes conocerte a ti misma para desarrollar esas cualidades. Te daré un ejemplo de cómo yo lo estoy haciendo. El año pasado me di la oportunidad de empezar a viajar, salir a practicar deportes acuáticos y conocer sitios interesantes. Pronto me di cuenta que era bueno para la aventura y me gustaba recorrer el lago con una moto acuática. Pronto empecé a conocer y a darme cuenta que era bueno en esto de recorrer grandes tramos de agua. Con ello descubrí que una de mis cualidades era ser aventurero. Ahora imaginan que dentro de ese trajín del día, llego a conocer a una extranjera que está de paso por mi país y resulta que ella está buscando aventura, quiere divertirse y algo bello para contarle a sus amigos en Kansas. Cuando llegue de regreso, encontrará que soy una propuesta interesante porque le puedo ofrecer aventura. Ese es uno de mis atributos, que a ella le pueden parecer altamente atractivos y por lo tanto... La llevará a una interacción con mi persona, que ineludiblemente y dejando que fluya, terminará por convertirse en un romance de una semana. Contigo es lo mismo, debes conocerte, darte el permiso de descubrir el, el paquete de cualidades que tienes y que puede ser atractivo para el chico que te gusta. Piensa que quizás seas buena para las plantas o con los animales. Partamos de que eres buena con los animales. Puedes empezar un proyecto de crowdfunding para abrir refugios para perros sin hogar, darte a conocer en tu comunidad y cuando te acerques al chico que te gusta, invitarlo a que forme parte de tu proyecto como voluntario. Eso le dará la oportunidad de conocerte y en suma perseguirte. Y eso me lleva al tercer y último consejo. Deja que fluya, pero haz que pase. Cuando yo escuché este consejo de deja que fluya, pensé, ok, vale, aquí me siento a esperar a que las cosas se den por osmosis. Nah, unas castañas. Nada de eso pasó. Al contrario, acabé igual que cuando empecé. Entonces alguien dijo, oye pana, es que no puedes estar ahí sentado esperando a que las cosas se den tienes que hacer que las cosas pasen así que ahí de nuevo iba yo a mandar mensajes a lo tonto a presionar a acosar a la chica con muchos mensajes absurdos al final me pasaba lo mismo entonces comprendí que hacer que las cosas pasen no se trata de andar persiguiendo a las personas sino más bien de crear las condiciones propicias para que las cosas se den es decir para que las cosas fluyan me explico entre llamar a un chico insistentemente para que salga contigo o bien invitarlo a que se involucre en una actividad en la que se relacione contigo, hay una notable diferencia. En el primero, tú solo insistes, pero en el otro escenario, haces que las cosas pasen. Produces el escenario perfecto para que él te pueda ver en tus diferentes dimensiones. Es lo que habíamos hablado alguna vez cuando hablamos de no persigas a la gente. Deja que ellas te encuentren. Bueno, este sería un truco o un tip para hacer que él te encuentre. Imagina que hoy es martes y de repente quieres que ese chico se fije en ti. Muy simple. Le mandas una invitación para que vaya a verte a una exposición de pintura donde vas a mostrar tu arte. Le comentas que llegarán personas interesantes y habrá una venta de libros de su autor favorito. Él seguramente se siente interesado en la experiencia. Cuando llegue, se encontrará con verte a ti brillar en tu profesión. Te encontrará hablando con gente de tu arte, el significado de la pintura que acabas de grabar en lienzo, e ineludiblemente se sentirá atraído, porque te verá a ti misma, siendo ser tú. Así, espero que este video te haya gustado y espero que te haya encantado, déjame el emoji de una estrella si te encantó, suscríbete a este canal y por supuesto no olvides echarle un ojo al curso de Rolando para que sigas cultivando tu amor propio y en consecuencia te conozcas más y desarrolles esas cualidades atractivas que te hacen una mujer única. Este fue tu amigo Marco y nos vemos en otros videos.